Y, eh, en una clase que estaba dando para preparar músicos eh, para una organización que se llamaba Live Music Now, que lleva eh, música a, a, al público que normalmente no tiene acceso a las salas de concierto, ¿no? entonces a hospitales, a cárceles, a escuelas, a, a niños discapacitados. Y Alec era el, el que nos estaba enseñando todo esto y me acuerdo que yo llegué muy tarde y se enojó mucho conmigo y al final vino a hablar conmigo y me dijo, no puedes llegar tarde, estaba muy enojado y así lo conocí, o sea, no, no empezamos por, <risa> con, con el pie derecho, pero después de eso nos volvimos muy amigos y, y, y él tenía muchas ganas de escribir para guitarra, escribió varias obras para guitarra sola, que he grabado eh, y después un, una obra para guitarra y cuarteto de cuerdas, también varias canciones para guitarra y tenor eh, que grabamos con el tenor Mark Padmore y todo esto fue como su entrenamiento a, a través de, lo conozco desde hace ya 15 años, a través de 15 años para desarrollar eh, una un entendimiento en cómo escribir para la guitarra y yo le decía bueno aquí queda mejor esto, aquí queda mejor esto y bueno ya habíamos trabajado muchísimo en, en, en, durante los 15 años que, que, que compuso todas estas obras para guitarra en, en cómo hacerlo más idiomático para la guitarra, este concierto está también inspirado por el concierto RB93 de Vivaldi para la UDI Cuerdas que es una, una pieza muy bonita eh, y muy sencilla, entonces tratamos siempre de, tratar de mantener la misma sencillez que, que Vivaldi. El, la relación entre el instrumento solista y la orquesta es, es, es muy sencilla, ¿no? entonces siempre mantener, Yo, al final lo más sencillo siempre creo que es lo más efectivo. él trabajó mucho, con, o trabaja todavía con un autor eh, hindú que se llama Vikram Seth y él le da los textos que, que Alec eh, musicaliza eh, sí tiene un repertorio amplísimo eh, fíjate que no tanto para piano, piano no le gusta tanto porque él dice que no hay un contacto directo entre, entre el cuerpo y la, el sonido final a él le gusta más cuando el cuerpo humano tiene un contacto directo con el sonido final como la voz, la guitarra, el cello, el violín su música es influenciada muchísimo por la música de Indonesia, que es el gamelán. Eh, entonces no, no, no sigue estrictamente los reglamentos de la música tradicional clásica, sino que es un poco más como una combinación entre música del mundo, eh, también mucho rock, usa muchas escalas pentatónicas, eh, blues eh, y por supuesto la tradición clásica. Mira, Yo viví en, en el Reino Unido 17 años, eh, toqué con muchísimas orquestas allá eh, y nunca había tocado con una orquesta en México, siempre lo quise hacer y pues en realidad es un sueño hecho realidad esto, eh, tocar este concierto que, que me dedicó Alec Roth con la orquesta de mi ciudad, de la ciudad en la que nací, así que para mí significa muchísimo.